Este viernes, en Noti Señales debatiremos sobre el siguiente tema. ¿Es la lengua de señas patrimonio cultural de la comunidad sorda? ¿Es la lengua de señas patrimonio cultural de la comunidad sorda? ¿Sí? ¿No? ¿Quiénes serán nuestros invitados? ¡Miremos! Cinda Manoy Gutiérrez, lideresa comunidad sorda. Miladis Congote, lideresa Comunidad Sorda. Ellos serán nuestros invitados para este debate. ¿Quieres verlo? Es este próximo viernes a las 7 de la noche, en la emisión de Noti Señales. Recuerda que puedes vernos por el Facebook de Fenascol y la señal en vivo de Fenascol Digital. Quedamos a la expectativa del tema y lo que se va a debatir. ¿Y tú qué opinas?